¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos eh, escuchan, que han seguido este maravilloso podcast, su podcast, podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Que en esta ocasión eh, estamos en una edición súper, súper especial, la, la edición de cierre de eh, toda esta cosa, esta locura que ha sido la edición Hacker de Ultracinema. Eh, estamos fuera de nuestra base, normalmente hacemos. Eh, esta cosa en la virtualidad y en la, en la, en la computadora, pero ahora nos, damos, nos dimos el, el, el lujo de, de, de hacerlo en vivo, estábamos en una cafetería aquí en Tlaxcala que se llama Pasar con Causa, una cosa maravillosa, ya platicaremos un poquito más adelante, y tengo pues invitados súper ultra especiales, maravillosos, que nos damos en, en serio, ya, ya después de dos años de pandemia, eso es un privilegio estar aquí con, con ellos, frente a frente, y, y saber que sí existen y saber que nos pudimos abrazar y felicitar y todo porque después de vernos en las pantallas durante dos años este, pues fue, fue una, una cosa maravillosa y bueno ya sin más preámbulos hoy, hoy estaré solo hoy no está ni el maestro Bunt que está en el Montreal Canadiense ni Carla que está en el Chilango ni eh, Camila Perales, que está en Bolivia, bueno, pues a ellos no, no les pudimos pagar el, el viaje, pero, eh, pero bueno, pues les mandamos un saludo. Mientras tanto, tenemos aquí a eh, invitados fantásticos. Vamos a empezar aquí a mi derecha, se encuentra con nosotros la poderosísima y grandiosísima Marcela Cuevas. Marcela, bienvenida, gracias. Hola, hola, pues igual mucho gusto de estar aquí en la presencialidad y pues también rodeada de amigos y colegas. Que este, de veras, hacía eh, en Oaxaca, justamente cuando estuvimos en Galatao fue la, la última vez que, que nos vimos y hemos participado en un montón de actividades virtuales, pero bueno, maravilloso. Gracias Marcela. Y bueno, Marcela, pues bien acompañada, bien acompañada de Byron Davis, que eh, decía, yo, yo me voy a sentar en otro, en otro lado, no voy a participar en el podcast. Pero no, justamente Byron eh, es, eh, digamos que se suma a la edición Hacker con su participación en nuestra película colectiva de repropiación, El desierto de Simón, que estrenaremos. Bueno, para efectos de cuando salga este podcast, ya lo, ya lo habremos estrenado, pero para efectos del momento en el que estamos grabándolo, todavía no. Pero bueno, Byron, gracias por acompañarnos también. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, es un gran placer estar aquí uh, presencialmente en el marco de esta edición de Ultra Cinema. Gracias. Y bueno, ya platicaremos justamente del de, de desierto de Simón. Y bueno, para continuar con la, la gala de invitados especiales, tenemos a una invitada especial que viene, ella no lo sabe, pero directamente desde Argentina, exclu en exclusiva, mm -hmm. para... Ultracinema, eh, Azul Eisenberg, bienvenida. Gracias, muchas gracias, es eh, un honor y una sorpresa estar acá. Pues eh, no, gracias a ti que, que, que te pudiste escapar eh, de tus actividades cotidianas sí. y bueno, pues te, te, a cambio te, te dimos la experiencia, te estamos ofreciendo la experiencia tuntunesca ya. ya? <risa> Ya nos dirás qué te parece. <risa> es maravillosa, maravillosa. Y bueno, sí. y, y justo en este momento vamos a hacer un poco de, de, de, de preámbulo porque acaba de llegar a esta cafetería que, insisto, se llama Pasar con Causa, que es un, un proyecto maravilloso, eh, Carolina Haschak, que viene desde Cholula. Eh, no solo vino a presentar su, su pieza que está en, incluida en la Selección Mexicana de Cine Experimental, sino además hoy, insisto, hoy que estamos grabando el podcast hará un espectáculo maravilloso de live cinema en el mismísimo Zócalo de Tepoztlán Carolina, bienvenida Gracias, Laura Y pues estamos aquí, insisto, muy muy contentos este capítulo del podcast estará un poco ruidoso porque estamos en, en, en pleno centro de Tepoztlán grabándolo cosa que me parece fantástica está la misa aquí a la vuelta en, la, en el ex convento y el mercado del otro lado, pero bueno, pues creo que mejor marco no podíamos, no podíamos encontrar. Entonces, no sé, ¿quién quiere empezar por platicarnos eh, lo que quieran? Ya saben que este podcast es relajado, es pues, podcast coquetón, entonces, Marcela, te veo muy, muy, muy, muy animada de, de contarnos qué, qué te ha parecido esta, esta onda de Ultracinema de edición ultra Hacker. Pues primero, la verdad, eh, todo mi respeto a ti, Micha, y al equipo de Ultracinema por estos 10 años. ¿no? Este, todo lo que involucra, todas las redes, la comunidad que formas, gracias a ti he conocido a, a grandes personas eh, que pues ahora se vuelven amigues, amigas. Eh, entonces, bueno, primero agradecerte eso reconocer tu, tu resistencia tu esfuerzo y lo que significa otra cinema pues para, para el cine experimental internacional y pues después eh, pues feliz de, de ser parte de esta edición hacker con colonizador incrustado que es una pieza que pues está muy cerca de, de mi corazón ya, ya, ya nos habías acompañado en el podcast anteriormente justamente para platicarnos de, de, de tu pieza eh, gracias Marcela, pues sí, sí, la verdad estamos muy contentos eh, ya contamos cómo nos conocimos, ya contamos muchas cosas pero bueno, a mí me, me dio mucho gusto que te, que te pudieras escapar de, de, de, de la locura de la ciudad, acá este bello remanso de paz bueno, ni tanto, pero <risa> que este post -plan. y este... Y que seas parte, pues, de, de, del festival, que haya sido parte en diversas modalidades virtuales, sobre todo. Pero, bueno, tenerte acá está, está maravilloso, ¿no? Y, y, bueno, Azul, igual, platícanos tú. Ya tienes aquí en algún tiempo en México. Eh, de hecho, tienes, tienes ligas con, con, con el país. Pero, bueno, no te había tocado venir a Tepostán y, por supuesto, no te había tocado venir al uh -huh. cinema. Pero, bueno, platícame un poquito cómo, cómo lo, lo percibes, eh, lo, lo has percibido, pues, desde allá, desde... Desde el Cono Sur. Ajá. Eh, bueno, nuevamente este, gracias por la super invitación eh, y los agasajos. Eh, sí, venía siguiéndolos hace tiempo desde las redes sociales eh, y también como conectándome con eh, ideas, artistas, este, obras, películas que, que tal vez de otro modo no no hubieran este, visto la luz, así que sí también reconocer que hay una labor ahí de, de lazos ¿no? eh, internacional que me parece eh, maravillosa, eh, así que muy feliz de, de ser parte también eh, y bueno eh, estoy recién llegada a Tepoztlán todavía interiorizándome y conociendo pero de por sí me parece que generar un festival de cine eh, en este marco es sin duda algo muy especial, como entender que con la proyección en, en un ámbito particular las películas también se, se resignifican y también hay algo ¿no? de como la diversidad de los públicos, por lo menos ayer que tuve eh, la posibilidad de ver solo algunos de los trabajos de cine eh, experimental mexicano, eh, era como bien interesante no solo mirar este eh, la proyección sino reencontrarse con un público, ¿no? También eh, algo que nos devuelve la presencialidad, pero una presencialidad muy específica, ¿no? Como situada aquí, este, en este entorno y eh, así que era muy muy interesante escuchar y percibir eh, cuáles eran las reacciones del público frente a las películas que se estaban viendo, que muchas eran muy desafiantes, ¿no? Para tal vez un cine eh, o un acostumbramiento a un cine más hegemónico. ¿no? Recuerdo que ayer este pasabas eh, esta película, no sé si me puedes recordar el nombre, de estos grupos políticos de los 70, de Zapata, ah, esa es, película sin sonido. El peticionario. El peticionario. Este, y claro, era como filmaciones de los 70 de asambleas y la película era insonora. Yo rápidamente sospeché que se había perdido el sonido, que nadie había podido rescatar la íntegra, pero sí escuchaba una mujer que decía: ¿Por qué no tiene sonido? Y ya esa duda, por más de que la mujer estuviera ofuscada, me parecía como interesante y revitalizante, ¿no? Como volver a, a preguntarse eso. Sí, sí, tiene una historia interesante esta película y justo platicábamos un poquito ayer que eh, Eden Bastida, el, el autor, nos, nos, nos contaba que bueno, pues se pudo haber vuelto loco interviniéndola y poniéndole sonido, doblaje, musiquita, pero se dio ante esa tentación justo para tener este tipo de experiencias. ¿no? Eh, de, de, de, de, pues estamos acostumbrados a que el cine tiene un sonido cuadrafónico y súper estéreo, yo qué sé, y de repente verla así, tal y como la encontró, este, pues puede ser un hallazgo en todos sentidos, ¿no? O sea, concentrarte en la imagen, en que el sonido no te, no te distraiga. Y para la gente menos avesada, pues justo eso, ¿no? La inquietud, así, porque no se sé, oye, está fallando el proyector, qué, ¿qué pasa? ¿no? ¿Qué están diciendo? ¿no? Entonces, bueno, sí. Eh, sí, lo que vimos ayer en la, en la selección mexicana, pues eso, de eso se trata, ¿no? Un poco de que haya como esta variedad, lo decía yo ayer. Eh, el cine experimental pues, es, es tan vasto, tan maravilloso que puede ser este tipo de películas simplemente un hallazgo y ya con el hecho de mostrarla en otro contexto distinto al que fue creado ya se convierte en, en otra experiencia hasta cosas así super poéticas como las de Marcela de corte muy eh, pues, más bien más cercano al documental como, como tu propia pieza Las Picapedreras que también ya nos acompañaste en este podcast anteriormente nos explicaste eh, eh, los orígenes de tu proyecto o yo lo veo lo de Carolina por ejemplo más lúdico no de simplemente el gozo el gozo de regodearte en las imágenes y, y incluso tintes políticos como ya ya hablaremos con, con, con Byron que, que, nos, que nos va a compartir un poquito sobre el proceso de creación de las dos piezas que están incluidas en eh, el desierto de Simón que, que digo todo cine es político el cine experimental tiene, tiene esa, esa Cercanía, con, con o esa facilidad de, de, de tocar temas políticos de una manera brillante. Eh, entonces, bueno, o sea, todas estas rutas, ¿no? Desde la diversión cósmica, eh, simplemente jugar con las imágenes hasta meter el dedo en la llaga, ese es el poder del cine experimental, que, que es a mí lo que me, me tiene fascinado. Pues ya que estamos hablando con, de, de esto, Byron, cuéntanos un poquito, tú, tú nos, nos compartiste, bueno, tú y Marcela, ¿no? Pero digamos, vamos a dejar que Marcela hable de de su trabajo y tú nos vas a hablar del trabajo de los dos. ¿te parece? Bueno, tal vez podemos empezar con el lado lúdico y ir al lado, uh, bueno, político, ya que, bueno, el, el primer corto, bueno, uno de los cortos es, es más sencillo, es como esta cosa de vincular dos películas, en este caso es, uh, bueno, se llama La columna de la pureza y es una referencia, por supuesto, a Castillo del... De la pureza de Arturo Ripstein, y uh, bueno, que también cuenta con Claudio Brook como su pr protagonista, el actor principal de esa película. Y bueno, fue al ver de nuevo esta película de, de Arthur Ripstein que um, nos dimos cuenta de, de las posibilidades de uh, conectar esta película con el proyecto del um, el Desierto de Simón, uh, esta reapropiación de imágenes y. Uh, de Simón del Desierto, así como otras películas. Y En este caso estamos intentando de conectar lo que dice el, uh, el padre uh, um, actuado por um, uh, Claudio Brook, con uh, los gestos uh, muy parecidos uh, de Claudio Brook en, en uh, uh, Simón del Desierto. Y es como, pero eso también, te, bueno, eso es el lado más lúdico porque es, es interesante ver cómo esos dos directores, Uh, que también tenían sus propias conexiones es decir, Ripstein y Buñuel um, um, usaban estos, estos uh, lados, estos aspectos parecidos en Claudio para um, comunicar distintas cosas, pero cosas con, con sus propios vínculos y, uh, pero eso es el lado lúdico, uh, el lado más político que ya mencionó uh, Micha es que bueno, tenemos eso, otro corto que se llama Simón y la revolución y eso aparte uh, de, bueno, la otra coincidencia es la coincidencia de que uh, Glauber Rocha uh, apareció al final de la película Simón del desierto y bueno cuenta sobre esta experiencia de filmar uh, el, bueno eh, de, bueno con Buñuel en los estudios de Urubusco, en, en sus propios en sus propios escritos de bailar frente de la Cámara de Bunduel. y uh, bueno desde ahí bueno, bueno empezamos con uh, por ejemplo el, bueno, la presión de, de, de Rocha en, en la película de Godard del Viento del, del Este y bueno donde habla sobre uh, los dos cines como el cine narrativo y el tercer cine y es por eso estamos intentando de conectar a Simón de desierto con el cine latinoamericano más más ampliamente y uh, bueno y, y el tercer cine pero también bueno no no paramos con esta conexión porque uh, bueno bueno para hablar sobre el cine latinoamericano me interesa mucho uh, bueno la idea de, de raúl Ruiz de cada película tiene películas dentro de esa misma película. Y es lo que uh, encontramos en, bueno, es una práctica de ver películas. Es como, es un, una política de ver películas. Es como que, que plantea el cine experimental. Es como nuevas maneras de ver otras películas. Y uh, por eso tenemos uh, la observación de que, por ejemplo, en la misma época, época cuando uh, Boonewell estaba filmando hacia el mundo del desierto, Orson Welles estaba filmando a su versión de Don Quijote nunca terminaron y en la ciudad de México con algunos de los mismos actores incluso el actor que actúa como uh, bueno es, es, es el, a, algunos de los mismos actores que aparecen en uh, Simón del Desierto de Buñuel y por eso es como estamos intentando de vincular uh, las imágenes para contar una historia inmortal es como es, eso es uh, una idea también muy clave de Raúl Ruiz de que cada película está, bueno, las, las películas más experimentales, digamos, están aproximando a una historia inmortal porque pueden conectar, puede, pueden contar una, bueno, la historia natural de nuestros gestos a través de distintas imágenes, bueno, de distintas maneras uh, audiovisuales que te, tenemos de conectar los gestos de bueno, de nuestros, dentro de nuestra humanidad y es como, es bueno, hay, obviamente hay mucho más que decir sobre eso, sobre las conexiones entre Bunuel, Rocha, Wells y uh, Godard también, pero es como empezamos así y intentamos de, bueno, de, uh, de poner bueno, lo máximo de, de, de esas ideas en, en, dentro de esa misma historia. Fue nuestro intento. Pero, perdón, es como ya, Sí, pues la verdad es que es una, un ejercicio interesante Yo cuando esta de, de, de que mezclan los diálogos del castillo de la pureza Yo trataba de identificar de dónde es Y bueno, ya después me cayó el 20, ¿no? Que es un juego con el, el desierto de... de el Gold Simón del desierto y, y el castillo de la pureza Y, y me dio... Bueno, así que... Como, como siempre digo, fue una idea mía que se les ocurrió a ustedes porque yo en algún momento quise hacer una pieza juntando eh, obviamente Simón del Desierto y la actuación de Claudio Brook, con la propia actuación de Claudio Brook, pero san, en Santo en el Museo de Cera uh -huh. donde Claudio brook sale de, de malo, ¿no? entonces me imaginaba yo trepada en la columna diciendo hay una frase que dice yo yo soy un creador y, y no sé <risa> qué entonces, pero bueno, no, no me dio tiempo, no me alcanzó la vida pero, pero me pareció interesante pues este cruce de... Ya, ya lo van a ver, ya lo van a ver en, en, en el estreno mundial que sucederá para efectos de esta grabación el 15 de mayo, para efectos del podcast, pues ya habrá pasado, ya, ya estará en las redes y, y es una compilación muy interesante de cortos iberoamericanos, tenemos cortos españoles, tenemos cortos peruanos, eh, colombianos y por supuesto mexicanos y bueno, bueno méxico en su caso, ¿no? <risa> y bueno... Pues, eh, antes, te, tenemos que hacer un experimento en este, en este momento, porque tengo que... Bueno, ya les cuento. Y antes de ir a ese experimento, quiero que Carolina nos platique cómo va a estar el asunto de tu, de tu, tu queremos pastil. Sí. <risa> eh, bueno, hola. Eh, igual, muchas gracias por la invitación y también reconocer esta chamba, ¿no? De 10 años. Gracias, mucha tenernos aquí, sin ti, pues no estaríamos aquí haciendo lo que hacemos. Yo, eh, pues eso, empecé haciendo, eh, bueno, empecé como VJ, ya tiene un, un ratito que, que empecé ahí como a mezclar video en vivo, sobre todo para fiestas, eh, pues eso, ¿no? De poner visuales en una fiesta. Eh, y de ahí, pues bueno, como que empecé, eh, me empezó a gustar mucho esto de mezclar video en vivo, y lo empecé a llevar un poco más hacia el live cinema. Eh, lo que voy a presentar hoy es una pieza de live cinema en donde yo tengo ciertos bloques narrativos y los voy mezclando en vivo. Y eh, igual es una narrativa no lineal, es algo también mucho más sensorial, más eh, sensorial, y pues eso, no sé, ¿qué vas qué a adelantarles? Eh, no, pues eh, sí. igual para, para los que lo escuchen, porque bueno, ya se, se lo habrán perdido, porque esto va a suceder sí. hoy en la, en la noche, acá en el Zócalo, pero bueno, la verdad es que nos, nos fascina porque bueno, conocemos el trabajo de, de Carolina, no solo el que nos ha compartido en el festival, eh, Tlalticbach, por ejemplo, fue una de las piezas que más más este, causó comentarios en, en el 2019, sino que además justo también nos, tuvimos la suerte de que nos acompañaras en, en Galatao y ahí a, a un lado de la laguna y también nos, nos compartieras otra pieza que curiosamente se llama... Algo de pastel, ahorita se me escapó el nombre. Pastel es el color de la vida, sí. ¿No? ¿no? sé qué ficación tienes con los, con los pasteles. Es fácil. <risa> no, sí, es una derivación de esa empresa okay. Esperemos sí, que haya. Que... Ese es es pastel, entonces esperemos que haya pastel en esta sí. ocasión. Sí. Y, y bueno, sí, ha sido, ha sido interesante ver el desarrollo de tu trabajo, Carolina. Te digo, no solo en esta cosa monocanal de verlo en la pantalla chica o grande pues, pero también verlo en, en, en vivo y yo creo que va a ser una experiencia maravillosa que insisto, los que nos estén escuchando pues se lo, se lo habrán perdido por no venir a Tepos, pero pero bueno pues gracias Carolina por, por también gracias. por compartirnos esa otra parte de tu, de tu trabajo y, y bueno, y antes de seguir voy a igual a hacer una breve pausa que ustedes no se van a dar cuenta, pero vamos a seguir platicando con... con Nuestros súper invitados especiales a esta edición eh, mágica y maravillosa de eh, Nada es Original, el podcast más piratas de las redes. ¿Qué? Grabando, ya está grabando y regreso en un, un momento. Ok. ¿Qué? Bueno. Eh, pues, a mí me gustó mucho lo que estaban diciendo. Eh, no he visto la pieza, pero me resuena mucho esto del inconsciente colectivo, ¿no? Y como Micha dijo, ah, pues a mí se me había ocurrido hacer algo así. Y bueno, o sea, cómo estamos conectados eh, se me hace muy lindo. Y cómo ustedes, pues a través de estas piezas, como que encuentran esas conexiones también en estas películas, como que me gustó mucho. Sí, creo que tiene mucho que ver con el inconsciente colectivo, sí. Y um, bueno, y, bueno, y específicamente la idea de que podemos comunicar el inconsciente a través de los gestos que son visibles. Y bueno, y por eso, no sé si... <risa> <risa> eh, yo pude ver ayer eh, tu pieza, no sé cómo se llama, la de ayer a Trombos. Ah, me encantó, Ajá. sí, eh, te felicito, me gustó mucho y quería preguntarte un poco de dónde, tal vez de dónde surge. Sé que está hecha con los archivos Prelinger. Sí. sí, justo. Eh, bueno, esa pieza la hice en la pandemia, igual ayer que la volví a ver, fue como eh, encontrarme, cómo yo me sentía en ese momento. Y eh, pues lo que hago es eso, como utilizar material de archivo, en este caso de resignificarlo, ¿no? Eh, yo igual siempre bromeo que ahí encuentro como mi, no sé, mi, mi inconsciente así de que quería ser bióloga y astronauta, porque me gusta mucho lo micro y lo macro, como que encuentro ahí, pues no sé, mucho eh, estímulo y, y en esta pieza pues justo juego con eso, ¿no? Cómo, eh, cómo salirnos de esta visión, digamos que tenemos como especie y cómo irnos hacia a encontrar otras relaciones ¿no? con, con el territorio con nosotros mismos con otros seres eh, vivos que están en este planeta entonces bueno como que, creo que el micro y macro como que a mí me ayuda mucho a salir este, uh -huh. <risa> de esta visión y va un poco por ahí ¿no? como que esa pieza eh, ayer que la vi pues eso sentí como que tenía Cosas que yo misma como que no había visto, como esta cosa de cómo nos comunicamos, ¿no? uh -huh. el lenguaje, eh, también es algo que me gusta mucho. Y eh, pues creo que un poco va por ahí. Uh -huh. sí. ¿Y la música es algo que vino antes o después del montaje? La música vino... Eh, digamos que yo tenía ya un poco la estructura... Eh, de, del montaje eh, y ya sobre la pieza musical, digamos, ya fui haciendo unos cortes unos... más de ritmo, sí, digamos ritmo. empezó a encontrar como más el hilado fino Exacto Qué bien, sí. Qué bien. Bueno, me gustó mucho Gracias <risa> Sí, a mí también me gustó mucho y también, no sé si eh, a mí me interesa como... En esta cosa que estamos platicando del inconsciente y cómo se puede ligar con el archivo, ¿cuál es como la decisión? ¿no? Porque como estos archivos Prelinger y, y otros, pues son muy amplios, ¿no? Entonces, ¿cómo vas dirigiendo como esa búsqueda? ¿O ¿Cómo dices esta imagen? es, pues, eh, ¿Cuál es como ese, ese llamado de la imagen o esa conexión que haces para, sí. para antropos? Está buenísimo, bueno, eh, yo en realidad tengo, bueno, como para esta parte que les contaba de hacer eh, manipulación de video en vivo, o como cine expandido y así, eh, tengo ya como un archivo de imágenes y pues es un archivo, digamos, tengo así clips de video cortitos que son los que me funcionan para mostrar en vivo, de 3, 4 segundos máximo y empecé a utilizar ese mismo archivo que tenía ya, digamos, para, para hacer cosas en vivo pero le empecé a dar como una estructura narrativa ¿no? querer contar algo con, ese, con esos clips eh, y para las elecciones muy buena pregunta yo también siento que es algo más intuitivo o sea, como que cuando me meto a buscar cosas a veces sí tengo algo en mente, así de voy a buscar, no sé, estuve haciendo un proyecto de, de los cinco soles y bueno, como que quería buscar cosas de volcanes y de destrucción y cosas, me puse a buscar como cosas específicas y cuando no es simplemente como entrar y eso, ¿no? Como, ay, este, no sé, estéticamente esto me parece bellísimo, las flores, los colores, como, como sentir también esa parte más ajá, sensorial y más intuitiva de... De que me gusta ese, ese, sí, como, como ese material y empiezo como a hacer pues, mis clips de video, ¿no? Como que tengo ahí. Y... sí, va un poco por ahí. Pero, Sí, sí. Sí, a mí me gusta mucho esa libertad de, uh -huh. del cine experimental, ¿no? Que el proceso creativo pues no es rígido, es muy abierto y en ese sentido a mí me gustaría preguntarle a Azul, que es la que a la que menos conozco todavía espero conocerla más, eh, ¿cómo se acercó al cine experimental o cuál es, cómo fue este, este proceso? Uh -huh. eh, bueno, en realidad eh, quizás mucho de los estudios de la universidad en un momento dado aparece un al cine experimental, puntualmente, eh, aparece eh, un cineasta y que fue mi profesor que se llama Pablo Marín, tal vez lo no conozcan. Eh, y concretamente, él eh, me abrió un poco las puertas a un montón de obras como Ken Jacobs, como, así como medio los clásicos del cine experimental. Y ahí, un poco, perdí eh, algún ligero prejuicio que yo tenía. A mí, yo sabía que sí me interesaba más, este, digamos, la, la bifurcación entre la ficción y el documental, el cine de ensayo, pero al experimentar me acerqué un poco más tarde. Y luego fue mucho también de, luego de, de, de terminar la universidad, en realidad fue mucho de, de, de autogestión y búsqueda e investigación eh, por mi cuenta. Eh, cuando empiezo a poner en marcha hace cuatro años mis talleres de cine que se llaman Ver y Poder, eh, también ahí es como que o por lo menos yo eh, me doy como la tarea permanente de estar investigando y me gusta ver de repente como las obras completas de determinados cineastas me obsesiono y esas cosas, entonces ahí empecé como más este, como espectadora y luego fui entendiendo que, que en realidad entre el cine experimental y lo documental también hay como límites muy frágiles y que ahí me, me parece a mí hay como una zona muy fértil para trabajar y que puede combinar estas dos facetas, ¿no? como más la del pensamiento y la articulación política, si se quiere, y eh, una experimentación más formal. Eh, en mi caso, eh, soy bastante mental, entonces los proyectos generalmente empiezan más este, con una idea, o por lo menos el que tengo acá, Las Picapedreras, que es un corto, eh, como con una idea o una pregunta mucho más concreta y mental, y en este caso la experimentación empezó a venir luego, como al momento del montaje, ¿no?, en realidad. Eh, y creo que también es, es un poco eso, para mí el montaje es como un lugar central para la experimentación, para el hacer. Eh, y me resulta como muy paradójico que en una línea de tiempo, con, con un programa que, que, que es como tan estructurado, por así decirlo, y tan como maquinal, eh, esté la posibilidad de ponerse a jugar, ¿no? que en realidad para mí es como una gran tarea porque es como que, eh, no me acuerdo quién decía, que creo que bresón como que no se puede improvisar sin los medios para improvisar, entonces es como que la improvisación no es algo que nace de la nada sino que hay algunas bases materiales, eh, así que eso me, me parece muy atractivo eh, y en el caso de Las pica pedreras es un proyecto que nació en la pandemia eh, a partir de estar investigando qué pasaba con las figuras de la clase trabajadora en las películas de Argentina, medio históricamente, muy a grandes rasgos, entendiendo que generalmente, desde mi perspectiva, al menos la mayoría de las películas, con excepción de algunas películas puntualmente militantes, eh, en algún sentido, este, tomaban a, a, a, digamos, a quienes se han revelado a lo largo de la historia como meras víctimas o bien como una caricatura. Y entonces, bueno, buscando dónde estaban los gestos fílmicos y políticos que mostraran otra cosa. Y en esa investigación me encuentro con una película eh, olvidada que este, se llama Cerro de Leones, de unos cineastas que en los años 70 y entre amigos y en una cooperativa, digamos, muy independiente, eh, fueron a filmar cerca de Buenos Aires, a una ciudad que se llama Tandil, eh, la eh, ficcionalización de una huelga muy grande ocurrida a principios del siglo XX. Y esa película de los 70 se, ha, se había visto dos veces en Argentina, se mencionaba en dos eh, libros de historia del cine, nada más, no se sabía nada de quien la había hecho, que es Alberto Gauna, que es un hombre que se exilió a España, porque por supuesto lo fueron a buscar por esa película que había hecho en la dictadura. Eh, se estrenó justito unos meses antes de, del golpe militar del, de los 70 eh, entonces cuando me encuentro con eso bueno, en realidad son varias cosas eh, me encuentro primero con la historia de la huelga y con una participación muy amplia de las mujeres en esa huelga de, de principios de siglo luego me encuentro con esta película y en un momento todo empieza digamos a, a conectarse como alguien había contado esta historia pero... Eh, absolutamente omitida y, y olvidada, eh, y ahí empezó a nacer la experimentación, en realidad, porque lo que se filmó en los años 70 había sido exclusivamente sobre los hombres que llevaron a cabo la huelga, no había mujeres, pero en los, en los testimonios acerca de esa huelga, que fueron rescatados por un historiador, sí había. Entonces, en realidad, la experimentación nació más de pensar cómo podemos producir la imagen de algo que no fue filmado, que no existe, que no tiene registro. Eh, y ahí empezó como el juego más divertido y empecé a, a usar mi archivo de películas, digamos, para robar pequeñas imágenes y construir ahí algo. Pero bueno, ya spoileé todo y, y no la vieron. Ya la queremos este... ver. Sí, ya la queremos ver. Pero bueno, muy... Este muy contenta sobre todo por, eh, porque como que con cada nueva proyección de la película yo también estoy en contacto con Alberto que me ayudó muchísimo a hacerla porque me cedió todo su archivo, me cedió todas las fotografías del rodaje y era como también descubrir el, el amor por el cine este, y por la vida eh, de alguien eh, digamos que, que no mucha gente recuerda y fue ahí como una alianza muy, muy poderosa y en la virtualidad Qué bueno, me fui de tema, pero, pero me Ahora Hay que seguir. Bueno, sí, te pregunto bueno, a ti, no, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaste al cine experimental, Marcela? No, pues eh, es algo que he contado en algunos otros podcasts de de ultracinema, pero, pero me gusta siempre recordarlo porque justo siempre hay como estos... esto como que lo, lo hegemónico o lo estable, por llamarlo de alguna forma, si no una forma muy incorrecta, como que jala. ¿no? Entonces como que yo estuve eh, trabajando en la industria del cine por 10 años, 11 años, eh, y entonces cada vez iba como acumulando más rabia y, y más este, incomprensión como de cómo se generaba ese tipo de cine, cómo este, eh, tenemos... Un amigo, un maestro, Bruno Varela, que siempre dice que ese tipo de cine tiene una organización militar, lo cual es pues totalmente cierto, y entonces pues si tú no estás en, en la primera parte de la pirámide, que es el, el, la directora o el director, eh, y estás como hasta abajo de, de esa cadena de producción, eh, pues te va muy mal. Hay un, hay un sistema de, de explotación, hay un sistema incluso de, de migración o, o de hacerte sentir pues eso, no que solo eres alguien que puede ser eh, muy fácilmente re, eh, reemplazable. Entonces pues estuve como ahí en ese, en ese medio reemplazable eh, y en ese... Eh, eh, explotación o en esa eh, eh, búsqueda de, de escala de, de la meritocracia para uh -huh. llegar cada vez a, a, a posiciones o a trabajos más, eh, más remunerados o más, eh, no sé, hasta que pues me cansó, ¿no? Me cansó todo el, el, el sistema, me cansó también cómo, cómo veía yo este derroche de pues tanto de, de recursos humanos como recursos materiales, esta generación de basura, y a veces como para volver a una historia que ya conocemos, que pues no era como necesaria en mucho, en, eh, desde ciertas perspectivas, entonces como que decidí abandonar el cine y dije nunca más voy a hacer cine de ninguna manera y voy a huir y este, de, de, de eso que llaman séptimo arte y pues bueno como eh, más rápido cae un hablador que un cojo pues uh -huh. volví al cine pero desde, pues, desde esta forma experimental o de esta forma muy eh, autogestiva, autónoma eh, y entonces también para mí desde ahí es importante pues hacerlo con los, eh, con los recursos que tengo ¿no? Y, y no generar en ningún, ningún recurso extra en la medida. no A veces como claro se me antoja y empiezo a pensar, no, y si ahora hago esto, pero... Creo que ahí está como mucho una decisión política y una decisión creativa de siempre jalarme hacia, no, este, tiene que ser con lo que hay aquí, con lo que me llega, o, eh, ese reciclar, ese reusar, justo desde archivos o, o desde incluso imágenes que, que ya he usado en otro proyecto o videos que ya he usado, como siempre regresar y también eso... Eh, se me hace importante que pueda trabajar en este sistema de obra abierta, en, en el que pues no tengo esa neurosis de entender un proyecto como algo cerrado sino que siempre puedo estar regresando ahí y siempre puedo verlo desde... y, y, y seguirlo trabajando desde distintas perspectivas uh -huh. sí. Está muy bien Sí, creo que es eh, muy cruel el... Eh el sistema industrial, eso que acá en México tengo muchos colegas argentinos y argentinas que, que vienen porque la neta es que pagan muy bien, muy Se bien, muy o bien. sea, cinco veces mejor mínimo que en la Argentina para ser técnico de cine. Tal vez tengo amigos que trabajan un par de meses y luego pueden no trabajar, pero sí, a mí me, me expulsó también el mundo más de la publicidad también, que el cine, lo poquito que entré, salí corriendo, digamos pero siempre está esa idea ¿no? de que si uno estudió cine se supone que amas lo que haces y si lo que haces es la oportunidad que se te presenta de entrar en la industria entonces tienes que entregarte a eso como si fuese... Es como lo premiado también, ¿no? Eh, tengo unas eh, amigas eh, que también trabajan mucho sobre archivo y sobre archivo familiar con las que eh, siempre me queda este recuerdo que decíamos hace un par de meses de cómo las... Familias nuestras reciben el tipo de películas que hacemos y nos preguntan, ¿pero cuándo vas a hacer cine en serio? Y como nos reíamos pensando que es nos tenemos que quedar siempre con eso. O sea, como, como reivindicar eh, esa generar esa incomodidad y no estar... Eh, no, no complacernos, ¿no? Como que habría que dudar un poquito cuando las cuando ciertas familias tal vez aplauden eh, lo que hacen. Quedarnos ahí en lo, en lo amateur. Y también se me hace muy interesante esta parte que mencionas de la ecología de las imágenes, ¿no? Bueno, yo resueno mucho con eso. Y también, pues eso, como que yo creo que ahorita eh, es un momento en el que pues, hay una proliferación de imágenes por todos lados y me gusta mucho esta idea de quizás abrir los archivos, ¿no? Hasta los propios, intercambiar, yo tengo, bueno, un montón de archivos que... Eso como que deberíamos de encontrar formas de subirlos a un lado y que sean así, como de libre acceso. Y, no sé. Sí, para que la gente pueda eh, lo, lo comentaba ayer, ¿no? Como de adoptar imágenes huérfanas y darles un espacio y darles vida y pues, eso. Eso, sí, eso a, me gusta. sí, aquí voy a hacer un comercial, espero mucha no hace no pero hay, hay un archivo así, que, que es justo que tú subes y la gente puede utilizar, es más de, foto, bueno, hay video, pero es más de fotografía, se llama Hierbabuena, entonces creo que es muy buena iniciativa, porque sí. justo es eso, ¿no? O tú subes esas imágenes huérfanas para que alguien las adopte y las meta en su película, sin la necesidad de volver a producir Ajá. la misma imagen, Cada vez más estoy pensando en, en las conexiones entre este fenómeno del uso de los archivos y esa idea de una... bueno, de bueno, que ya mencioné de la de historia inmortal. O, bueno, incluso es como bueno, una in, in película eterna o infinita bueno para usar el título de, de una película de, de, bueno, de un argentino, Leandro de, de Listorti, que sí. fue proyectado en otro cinema creo que hace dos años, si no me equivoco. Y, um, bueno, que también uso, uh, no, uso art, art, art, art, bueno, metraje de archivo para comunicar esa misma idea de que hay una continuidad de gestos a través de esas películas perdidas. Y creo que en su trabajo actual, Bruno Varela también, en, en su... Uh, trabajo sobre la irrealidad del tiempo uh, en conexión con los archivos también está, se está aproximando a través del pensamiento, por ejemplo, de Philip K. Dick. Es como en, en su trabajo actual, es como, ir a uh, asuntos como el uh, eterno retorno y todo, bueno, eso, son, son uh, fenómenos que me fascinan y que me interesan me interesan cada vez más en esta conexión entre, bueno, estas uh, aplicaciones filosóficas del uso del archivo y que, uh, bueno, pero realmente, bueno, es, me parece muy importante en el contexto latinoamericano. No no entiendo por qué, pero es como, uh, pero lo podría mencionar, Liz y Bruno, Varela. Así como, bueno, estas ideas que ya mencioné en conexión con Raúl Ruiz, porque él también tiene esta idea de sacar imágenes de otras otros películas con el propósito, de aproximarnos a esa historia inmortal. Sí, y creo que tú has sido el único que no ha contestado, cómo, bueno, que no ha platicado cómo se acercó primero al cine experimental. Bueno, yo estaba pensando en eso porque también tiene que ver con Ultracinema, porque hace poco uh, compartieron uh, la edición de mi uh, abuelo de casa fantasmas, es como es que es que cuando yo era niño uh, me encaba bueno yo nací en el 85, como uh, buen, buen niño de los 80 me encantaba Casa Fantasmas, pero nunca había visto la película, me encantaban los juguetes, los, la, la caricatura, realmente quería ver la película. Entonces, uh, bueno, no sé exactamente por qué, pero tal vez mis padres o mi, mis abuelos no querían compartir la película real conmigo. Entonces lo que hizo mi, mi abuelo, es él editó, él tenía un sistema de edición en su sótano, y editó bueno una versión especial de Casa Fantasmas donde cortó bueno todas las referencias a sexo y uh, y bueno y malas palabras así como bueno bueno todas las, uh, las fantasmas. Es, es como una película sin... Una versión de casa de fantasmas sin fantasmas. Entonces, sí, es como... Al, bueno, donde normalmente un, uh, aparece una fantasma. Es un corte. ¿no? Y uh, bueno y es como... Es, es, es, es, bueno, cortó como casi la mitad de la película. Solo duró una hora o menos. Y es como... Bueno, para mí es como... Pero yo crecí por años uh, viendo esa versión de casa Fantástica, y es como que no tenía sentido pero lo aceptaba como si fuera un bueno una para que la bueno, bueno normal, digamos y es como y por eso es como uh, bueno según este bueno, mi, bueno según mis recuerdos o oh, es como esta versión de la historia es como es que yo um, bueno está ahí que yo eh, uh, aprendí de cómo apreciar, apreciar Uh, los aspectos no, no, no narrativos de, de, de, del cine, de, de poner mi atención a estos aspectos más allá de la narración. Y, uh, bueno, y bueno, aparte de eso, es como mi, mi formación es en filosofía, pero es como durante mis estudios yo tuve la oportunidad de pasar tiempo en lugares como Mass Art Film Society, organizado en esa época por Sal Levine y Harvard Film Archive. Y bueno... Para mí fue, bueno, más como espectador, pero también es como en esa misma época yo estaba um, aprendiendo como pintar. Y uh, bueno, es para, para mí bueno, fue muy importante uh, vincular uh, bueno, lo que estaba aprendiendo, en, bueno obviamente de la filosofía, algunas cosas que ya mencioné, pero también uh, la pintura y la atención a la superficie del, del cuadro, del lienzo, y la, la atención a la superficie del, del encuadre en, en, en el cine. Y para mí es como, bueno, cuando me mudé a México, uh, yo encontré todos estos, uh, bueno, que, bueno que ya, ya me encontré en un contexto um, muy, muy importante y muy... Uh, inspirante con respecto al cine experimental y bueno conocimos a Bruno y a Elena Pardo en, en, en Oaxaca durante de nuestra estancia en Oaxaca y uh, sí es como uh, y están trabajando exactamente en estos temas es como y, uh, para mí es bueno uh, sigo así <ríe> uh -huh. en, en este camino pues muy bien ya, ya regresé andaba, andaba <ríe> solucionando cosillas no supe absolutamente nada de lo que hablaron bien o mal de, de, de ultracinema, pero eso está maravilloso porque me enteraré cuando escuche el podcast. Y pues nada, nada más antes de que se me vaya el avión, eh, sí, Byron nos compartió esta versión especial de Los Cazafantasmas para, con, con el pretexto del Día Mundial del VHS, que se nos, se nos ocurrió inventar para, para darle valor... Eh, un, o más bien revalorar este formato que, que nos formó en la cinefilia muchos de, de nosotros y porque bueno el VHS tiene, tiene su magia, ¿no? la textura, un montón de cosas padres que suceden ahí como esto, ¿no? por ejemplo, te introdujeron al, al cine experimental <risa> casi casi de manera <risa> sin, sin pretenderlo y eso está maravilloso, está, está genial y bueno pues eh, lamentablemente este podcast eh, es muy caro de producir <risa> No, pero creo que es una experiencia interesante Ya, ya los dejé platicar entre ustedes Eso, eso está, está, está muy lindo Y justo uno de los objetivos del, del, del festival Que bueno, lo, lo logramos a, a través de la, de la virtualidad Pero también estos encuentros ¿no? per presenciales, personales, intercambios eso, eso es uno de los objetivos de, del festival Así como por supuesto pues, promover, promoverlo en, ante públicos distintos Por ejemplo ayer la, nos acompañó también en la... A la, a la función de Gabriela Granados que presentó su pieza El, El color del mar y venía acompañada de, de, de la protagonista, digamos, de, de su corto, su mamá y la invitamos a que viniera, no, no tenían como otras, otro, otros planes para, para hoy pero nos decía ayer ¿no? que su, su mamá nunca había visto cine experimental y que tenía la idea como de que pues, todo era así extraño y bizarro pero que le encantó. Me hubiera encantado que estuviera aquí y que lo dijera de Viva vos O ayer, a ver, se me hubiera ocurrido grabarla, pero bueno, era, estaba ebrio de gozo después de la, de la función y no, no se me ocurrió. Pero eso está maravilloso. Una, una, una señora de 80 años que tenga. Bueno, evidentemente es, es, tiene una sensibilidad especial porque pues lo, lo vimos a, a, a través del relato de su corto. Pero, pero, pues sí, o sea, el cine experimental no, no tiene fronteras ni límites de, de edades, ¿no? Puede ser apreciado, gracias, puede ser apreciado por, por niños, por gente grande, por jóvenes, por, digo, a, a, algo de lo que me parece fascinante es que, bueno, puede, puede no gustarte ciertos aspectos, puede, cierto tipo de películas, y, y yo lo he dicho siempre, el, el cine más abstracto no me termino de, no termino de entender, pero lo, pero lo mismo me pasa con, con la pintura abstracta, ¿no? Pero hay gente que... Fascinada, yo recuerdo la cara de Bruno Varela cuando vio una pieza en, en Jalapa. Que yo, yo estaba así, como que, ¿por qué programamos esto? Dios mío, qué cosa tan horrible? No, no, no. Pero bueno, afortunadamente yo no hago la selección de las películas. Entonces pues, pero Bruno estaba así vuelto loco, estaba con, de veras con los ojos desorbitados. Saludos, Bruno. Y, este, y, y eso me parece fascinante, ¿no? O sea, a mí me gustan más, por ejemplo, las, las cosas que hace Carolina, las cosas que hace. Eh, Marcela, que son más lúdicas, más poéticas, más los, los, los, los, las cosas que, que usan el archivo, así como, como lo de Azul, ¿no? Eh, pero bueno, es, es tan amplia la, la, la diversidad de, de películas dentro del cine experimental que, que eso es lo que fascina y por eso pues, no, hemos estado aquí eh, a, a, a bien, contra viento y marea, a, aguantando, resistiendo, expandiéndonos, tratando de hacer un montón de cosas, algunas salen, otras no. Este, algunas se quedan pendientes ahí para, para siempre. <risa> otras <risa> otras pues, tardan años, como lo, lo de Anthony Pinel, que tengo que mencionarlo. Nos tardamos como 80 ediciones para que pudiera finalmente participar. Y bueno, pues le, agra le, le agradecemos muchísimo. Para cuando salga este podcast, pues ya, ya habrán pasado las, el seminario y la masterclass, que a mí me parece un, un, un, un genio este, este hombre. Y, y bueno, celebrando sus 30 años de, de artista, se juntaron con los 10 años de ultracinema y pues los vamos a celebrar con todo. Y pues nada, chicos, eh, para, para ir cerrando, eh, ¿algún pensamiento final, alguna queja, alguna sugerencia, algo que, que quieran ahora es el momento? Recuerden, pues este podcast no lo escucha nadie, entonces. <risa> <risa> Yo hablar. lo escucho, en Argentina, no puedo hablar libremente <risa> Pues yo desearles otros 10 años a Ultracinema y que siga expandiéndose y mostrando esa selección tan increíble de, de cine experimental y pues eso, siga siendo comunidad del cine experimental. Gracias, Marcela Pisibale. Esperamos que tú nos sigas compartiendo tus, sí, tus creaciones porque son, son, son parte pues ya de, de, de la historia de, de Ultracinema. ¿Qué más? ¿Qué más? Carolina. Eh, pues se me hace muy lindo este espacio, igual también este encuentro en físico, conocerles después de tanta virtualidad. <risa> y también, eh, pues eso, ¿no? Que es un espacio para crear redes, como ya decíamos y para conocer trabajos, pero también para reflexionar. O sea, ahorita yo me voy con muchísimas ideas de lo que estuvimos platicando y, y eso creo que es bien importante, ¿no? Como seguir preguntándonos, cuestionándonos, con esta curiosidad por conocer más, que creo que el cine experimental expandido como que nos deja con esa cosquilla, ¿no? Y seguir eh, pues, investigando, conociendo más y más todas vez no, gracias a ti Carolina, y, pues el rato el rato nos vamos a volver locos aquí en el Zócalo, ya, ya, ya está todo listo para, para tomar el Zócalo por asalto y que se vea cine experimental y reventarle a la cabeza a los que traes y que nos avienten chitomates también. ¿por qué no? Bueno, no, chitomates no, no porque que chitomates es, es pero, pero, pero bueno. Muy bien, Byron. Ah, nada más que, bueno, para hablar como extranjero, el cine experimental en México siempre me inspira y que vives sin experimental, que vive, sí, sí, vive otra cine. <risa> gracias, gracias Mayron. Pero ya para cerrar con, con broche de oro azul. Me sumo a los buenos deseos y augurios de que continúe muchos, muchos años más este, uh -huh. y poder este, seguir creando redes. Y me quedo eh, con muchas ganas, digo, ya tenía y ahora tengo más, de seguir viendo más cine experimental mexicano. Eh, que creo que todavía tengo mucho por descubrir, así que está bueno que estos espacios alimenten ese deseo. Buenísimo Azul, pues nosotros estamos en la búsqueda siempre de, de intercambios, entonces si conoces algún proyecto por allá que, que nos quieran como compartir sin experimentar argentino, que bueno, en muchos aspectos nos, nos llevan a la delantera, ellos ya tienen varios libros escritos, varias varios cuestiones ya académicas trabajadas sobre la repropiación, y tienen grandísimos autores, ¿no? Este, entonces, eh, no, pues estaríamos encantados de, de, de, de intercambiar programaciones, por ejemplo, ¿no? Si sabes de alguien, pues ahí nos, nos contactas. Ya tenemos por ahí planes de, de, de hacer algo por allá, que es como que el, el país que nos falta, ¿no? Ya hemos hecho intercambios con Bolivia, con Perú, con Brasil, con Colombia, Ecuador. Eh, en, pues que, que digamos que es donde hay festivales, pero no consigo. No Uruguay, uh -huh. nos sigue faltando Argentina. Uh -huh. y, y bueno, en Paraguay tenemos amigos, pero no hay como un proyecto como tal. En Venezuela igual. Pero bueno, pues ahí estamos trabajando y esperemos pronto poder ver cine experimental argentino y, y que se vea el cine mexicano por allá. Uh -huh. Y bueno, pues eh, muchísimas gracias chicos. La verdad ha sido un placer y será un deleite para mí escuchar esta parte misteriosa que, que no escuché en, en la que tomaron por asalto el podcast pero bueno, pues le mandamos un saludo a nuestro querido Antonio Bunt el maestro Bunt hasta el Monterrey canadiense a eh, Carla González Treviño a su palacete en la Colonia del Valle y a nuestra querida Camila Perales en algún lugar maravilloso de La Paz Bolivia que pues no, obviamente no pudieron estar acompañándome hoy pero la verdad lo pasé muy bien sin ellos, no me no acierto nada. No. Estuve muy bien acompañado y pues a partir de la siguiente misión ya volvemos a nuestra programación habitual. Ya podemos tener como que esta cuestión de la edición hacker, pues nos quisimos concentrar en las personalidades que formaron parte de esta décima edición. Entonces bueno, ya continuaremos entrevistando gente interesante. Esperamos podernos ampliar más adelante a artistas de habla inglesa porque también eso, todo el mundo por explorar. Pero lo malo es que no nos salen los chistes tan buenos en inglés, ¿no? Es la, la parte donde lo hemos dado El maestro Bun se avienta unos muy buenos, pero en inglés no suenan tan bien. Entonces ahí, lo, por eso lo, los seguimos meditando. Pero bueno, pues nada, los esperamos en la siguiente misión eh, Estén atentos, todavía... Se supone que se acaba mañana, ultracinema, ¿no? Pero bueno, todavía tenemos pendiente una presentación medio performance, en vivo, masterclass, una mezcla de todo, de Travis Wilkerson, que sucederá a finales de, de, de este mes, en mayo. Ya les avisamos con, con calma. Se supone que iba a suceder durante el festival, pero por cuestiones de la agenda de Travis, bueno, tuvo que ser hacia, movido hacia finales de mes. Y también a finales de mes viene Efraín Bedoya, que es el director de, de nuestro festival Amigo Muta, de Perú a dar un taller de cine impreso que suena impresionante, crear una película en 16 milímetros sin cámara con un impresor al láser, yo estoy que me muero de ganas de hacerlo, por ahí ya ya está ya va a empezar a circular la, la convocatoria y, y bueno, seguramente de aquí a octubre se nos van a ocurrir un montón de cosas porque además nos... no, no este... No queremos todavía decirlo abiertamente, así como con todas sus letras, porque pues del plato a la sopa se cae la boca, pero por ahí ya nos llegó la iluminación divina de parte de, de ciertas entidades gubernamentales que nos van a permitir hacer un montón de locuras. Y, y bueno, la gira ultracinema va, sigue, continúa, eh, estamos abiertos a, a, a llevar el cine experimental mexicano a muchos más rincones del país, y pues, si alguien nos escucha ahí en, en cualquier lado, que tengan un foro, un espacio, un, un, un pequeño café, donde sea que, puede, que, que se pueda proyectar, nosotros encantados de compartirles la, la programación de Ultracinema, porque sentimos que, bueno, es, es importante que se empiecen a, a, a, a abrir. Digo, ya se está haciendo, ¿no? Los jóvenes están ávidos de... De otras narrativas, de otro, de, de, de otro cine, ¿no? Ya, ya estamos hartos. de Digo, sí nos encanta sentarnos a comer palomitas y ver Netflix, pero de repente pues todo eso ya no te nutre. Afortunadamente las cosas han cambiado, hasta las propias escuelas de cine ya, ya están volteando a, a, a otras narrativas, están abriendo a otras, otros esquemas. Los festivales que les daba miedo decir que eran experimentales, ya no les da miedo, ya son experimentales. Entonces ya se está poniendo de moda, esperemos que no nos quedemos con la cara que... Jimena Cuevas pre, pre, pre, era premonitoria, pero bueno, este pues nada, ahí ya, seguimos, seguimos en, en, en resistencia por compartir cine experimental donde quiera que, que nos den chance, por lo pronto tomaremos el Zócalo y eso va a ser maravilloso, ya, me callo, muchas gracias chicos, nos escuchamos gracias. en la que sigue.